Bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? En este video les quiero enseñar, les quiero mostrar cómo hice y cómo cambié la pastilla de freno de mi auto. La verdad que pensé que era más complicado, pero bueno, no, la verdad es dentro de todo sencillo. Hay que, como verán, sacar la, las cuatro tuerca, las, perdón, las cuatro tuercas de la rueda. lo que hago es meter el gato, levantar la rueda, y bueno, después pegar un empujón y sacar obviamente, ¿no? o sea, procedimiento normal, como para cambiar una goma o si te ha pinchado lo que sea, pero bueno, en este caso es para reemplazar la, la pastillas de freno. La verdad que el video lo voy a tratar de subir eh, prácticamente entero. O sea, no, no corté nada, no voy a cortar nada para que vean eh, cuánto, cuánto aproximadamente demoré en cambiar un lado, obviamente. El video tiene 10 minutos aproximadamente. Y yo habré demorado entre ida y vuelta 15 minutos más o menos. No es mucho. Lo que me cuesta es sacar la rueda, colocar la rueda y nada más Después el otro procedimiento es la verdad eh, Bastante sencillo Esta parte es la que me cuesta, como verán ya van más de dos minutos Y estoy... Eh, sacando lo que son las tuercas para, para obviamente eh, sacar la rueda bien ahora salió fácil a veces sí que cuesta pero por ahí hay que dar unos buenos toques para que se despegue de la, de la parte de la masa que sería bien Encontramos todo lo que era parte del armazón De lo que sería el, lo que cubre a la pastilla por así decirlo Y detrás Como verán en el video, estoy aflojando Unos tornillos Tenemos uno arriba y otro abajo Lo que hay que hacer es sacar prácticamente los tornillos No hay que aflojar, hay que sacar los dos En este caso estoy en el de arriba Acá les muestro la parte de abajo Acá tenemos otro Por ahí eh, es mejor o más fácil usar una llave tubo. Con la llave francesa me, me, costó, me costó un poco, pero bueno. Ah, bien, dato importante: antes de sacar la rueda, o sea, antes de sacar el, el freno, hay que desajustar lo que es la tapa del líquido de freno ¿para, para que no se cree el vacío y después, cuando tengamos que apretar lo que era parte de la bomba, que ahí lo voy a mostrar, eh, le, sea, eh, o sea, le sea más liviano. Ahí ya les muestro, bueno, hay que sacar los tornillos pues o sacamos el otro tornillo estaba intentando acomodar la cámara ya que el trípode que tengo es bastante de reta pero bueno es lo que tengo por ahora bien Ahí me acordé que sí o sí tengo que sacar los tornillos y como verán prácticamente sale solo un Dato importante, cuando van a cambiar lo que es la parte esa que yo estoy tocando ahora que no sé ni cómo se llamará, eh, lo que yo hice, por ejemplo, en este caso, lo, lo até con una, o sea, no es que lo até, hice un gancho con un alambre como verán ahora y lo colgué con, con la parte de la, de la suspensión del vehículo, del amortiguador para que no cuelgue, ya que tenemos una manguera que es obviamente todo, eh, todo de goma y con el tiempo se reseca Bien, ahí ya, ahí le muestro lo que hice es colgarlo nada más por, este, por esta manguera eh, te da miedo por ahí que con mucho tiempo, con mucho uso, se reseque y si lo tenés que trabajar eh, prácticamente queda colgado ese, esa, esa parte por eso lo que hay que hacer, es colgar Bien, como verán, uso un destornillador para aflojar. Prácticamente salieron solos los los pastines, los pastillas. están súper gastadas, la verdad que ya hasta último, el último tiempo empezó a hacer ruido. Y cuando me di cuenta, sí, prácticamente estaba frenando con la parte de hierro. Bueno, y la parte de atrás es lo mismo. El mismo procedimiento. Ya les muestro, eh, la pastilla original de Bosch supuestamente, no sabría decirles si son originales o no, pero bueno Yo lo compré en Bosch, me lo mandaron, lo compré acá en Warner lo que es, eh, acá en Argentina obviamente eh, me salieron algo de cinco mil, eh, seis mil pesos 6000 y siete mil con el envío aproximadamente esta parte pensé que me iba a costar un montón, la verdad que dije yo con que lo, lo aflojo, pero como verán y si prestan atención, eh, el pistón la verdad se movía, o sea se movía despacio, pero prácticamente se movió, pensé que no se iba a mover, pero hice bastante fuerza y con paciencia la verdad que al pistón lo puse hasta el fondo. Ahí lo que hago es probar para saber si, si entraba, pero obviamente no entraba porque como verán son nuevos y es muchísimo el cuerpo que tienen el nuevo con la pastilla vieja. Prácticamente las dos usadas no completan una de las nuevas de lo tan gastada que estaba la, la, la, la, la pastilla. Bueno Ahí coloco las dos nuevas. Y bueno, intento probar para ver si, si podía, pero no prácticamente hay que, el pistón, ponerlo al, al ras entre la parte de afuera y lo que es el pistón sería la verdad que, lo que es el tema de abrir el líquido donde va el, el, el líquido del freno, eh, ayuda un montón o sea, ayuda en este caso para el tema del pistón Bueno, una vez que pongo la parte esa que, que, que sostiene lo que es la parte de la bastilla, coloco los dos tornillos y lo único que resta es ajustar los dos tornillos y colocar lo que la rueda. La verdad es que bastante, bastante sencillo, un poco de paciencia nada más, tiempo y. Ya le digo, habré demorado 15 minutos, 20, con toda la furia, entre que sé o sea, demoré más en sacar y poner las ruedas que otra cosa. Pero bueno gente, espero que les haya servido y les haya gustado el video. Y si fue así, eh, les invito a que se suscriban, ya que me ayudarán a subir más contenido a mi canal. Y a su vez lo pueden dar me gusta o lo pueden compartir al video. Listo gente, hasta el próximo video.